Llega la Navidad Y todos queremos nuestro ver ibérico ¿Pero qué ibérico elegimos? Hay cuatro ibéricos Uno, el precinto blanco Madre ibérica Padre desconocido Pienso Precinto verde El indefinido eh, Pienso Madre ibérica padre desconocido y puede caminar o no caminar el precinto rojo madre ibérica padre ibérico con el 50% desconocido y bello, puro bellota y precinto negro el 100% madre ibérica padre ibérico una hectárea un cerdo tres meses de montanera y el puro 100%. Ahora solo depende de ti, tú.